Hola gente, aquí les narro en estilo podcast mi webcomic. Es la historia de un ex vampiro, ahora mutante que se une al baitano a enfrentar a Drácula y sus amenazas monstruosas. En el universo 572, en Escocia los nazis con una máquina del tiempo, abrieron un portal al limpo, y ese fue solo una parte del plan. Un objeto inexplicable la ciencia, magia en términos vulgares, similar a dos relojes, cuando se oprimera un botón ambos objetos se conectan, al abrir el portal con la máquina, colocan uno de los relojes adentro. Y cierran el portal. El objetivo es abrir el limbo cada vez que sea necesario sin necesidad de usar toda la energía que consume la máquina. A lo lejos de la demostración, se observa a dos sujetos misteriosos planeando destruir la máquina con una granada. Los nazis querían un último uso para la máquina, la máquina funciona con un extraño cristal morado que encontraron los científicos hace mucho tiempo, descubrieron que más allá del tiempo puede viajar a otras realidades, otro universos, tenían que deshacerse de otro problemas los hombres que destruyeron la máquina quienes al parecer sirven al baitano. Usaron la máquina para abrir un universo y dentro del mismo colocaron el cadáver del conde Drácula ahí es cuando los sujetos intervienen, deteniéndolos, al meter a Drácula por el portal el agujero no terminó de cerrarse por completo, quedó una especie de grieta en el espacio, del otro lado de la grieta hay criaturas muy peligrosas, lo que pudieron hacer en hacer un sello, un enorme circuito de piedra con símbolos que forman una caja fuerte gigante con lo que cerraron la grieta, similar a los piedras con una combinación que rodean la grieta se llevaron la puerta sellada de regreso, dentro de unas instalaciones en Transilvania custodiado por religiosos miembros de la orden. Pasaron muchos años, décadas, cuando los vampiros esperaron un eclipse en Transilvania para atacar a los hombres del Vaticano para recuperar el cuerpo de Drácula, guiados por el primogénito de Drácula, Dráculia. Los vampiros tienen una super velocidad, casi imperceptible para el ojo humano, en esos años, los del Vaticano han usado otros monstruos que estén de su lado para enfrentarse a fuerzas que atentan contra la raza humana, aún con ello, poco podrían hacer contra los vampiros Los vampiros de la facción de Draculia se metieron adentro chocando en su forma de vampiro desmodontinae contra puertas y ventanas, entre los vampiros, destaca un vampiro que es puro huesos, un vampiro que está hecho de meta y parece moveré por unos imanes que flotan tan a su alrededor y un vampiro de madera. Cuando el eclipse se terminó se retiraron de golpe. Parece que esto solo fue una distracción, dijo uno de los agentes, a quien un elfo se refiere como el agente Frank. Uno de los agentes no humanos, que en su vida pasada fue un faraón egipcio, menciona que logró capturar a uno de los vampiros que atacó las instalaciones, pero ¿cómo sacarle la verdad a un vampiro? En esencia, los vampiros son gente poseída y nunca hablarán, solo obedecen a su amo. La solución por lo general es matarlos con una estaca de madera en el corazón o exponerlos a la luz del sol, pero ahora es una oportunidad única, nunca antes se había tenido la oportunidad de experimentar con un vampiro, lo encerraron en una jaula de un extraño metal llamado plata antilunar, atómicamente es similar a la plata pero es de color morada y emite un aura que anula los efectos de seres mágicos relacionados con los astros como hombres lobo. Si acaso se quiere que el vampiro hable, se debe separar su control sobre los otros, se podrían utilizar distintas cosas, la luz solar es capaz de matar a un vampiro y otras cosas, pero en pequeñas dosis. ¿Cuál es la resistencia a las enfermedades que tienen los vampiros? Primero colocaron plata antilunar en un ácido para disolverlos y lo mezclaron en muestras de sangre con los virus más letales conocidos hasta aquel entonces. Otras secciones probaban con ajos muy maduros directos en la sangre del vampiro, es de conocimiento público que mientras los vampiros no estén muertos, sus cuerpos reconstruyen rápidamente cualquier daño no letal. El vampiro presentó distintas reacciones de dolor ante esto. La hipótesis presentada detrás de esto era que la plata antilunar en su sangre repele al virus del vampirismo, mientras que el ajo lo queme y las enfermedades lo obliguen a activar su sistema inmune. Los ojos del vampiro se llenaron de sangre hasta que su esclerosis se volvió completamente roja. La última decisión es inyectar veneno de serpiente verde. El vampiro pasó de estar pálido a tener la piel completamente blanca, ahora su sangre no reaccionaba a la luz del sol. Sería posible que hayan creado a un vampiro inmute al sol? La última prueba fue ponerlo en una cámara magnética con acceso limitado a la luz del sol. El magnetismo atrajo la plata antilunar que había en su sistema, pero parece que la combinación de efectos tuvo un impacto que daños su ADN, sus uñas se volvieron garras de plata antilunar y su cabello pasó a ser cuatro serpientes verdes con una cola de serpiente verde y dos pequeñas alas de tamaño murciélago en su espalda. El vampiro dejó de sufrir, se liberó de su prisión y contra todo pronóstico dijo que los ayudaría a derrotar a Drácula, rompiendo las cadenas de plata antilunar que lo ataba, lógicamente ellos tenían miedo porque con todo lo que le han hecho deberían confiar en él. El vampiro dijo que su nombre era Eric Verdad y lo que han hecho les acaba de dar distintos poderes de otros monstruos, sería capaz de convertirlos en piedra si quisiera lo dijo con un ojo cerrado, pero eso sacó al conde Cardiz II Draculia de su mente, quien era el que fundó lo que según él es el mal, un montón de monstruos que quieren destruir a la humanidad para solo quedar ellos gobernando la tierra y la llamo mal a esa asociación, sin ningún significado específico. el plan de Drácula es revivir a Drácula. Mientras que en el castillo de Draculia intentan romper el sello con un monstruo que parecería un tiburón mecánico con piernas también mecánicas, una mano mecánica y la otra es un masó completo de plata antilunar con una aleta de plata antilunar sobresaliente detrás de su cabeza, con el masó logra hacer una grieta en el sello, sacan el cadáver de Drácula del sello y luego Drácula se corta la mano sacándose sangre que cae sobre el marchito corazón de su padre, del que empieza a regenerarse el resto del cuerpo y Drácula abre los ojos. Drácula físicamente es muy similar a su padre pero toma una forma de muriélago gigante con alas rojas y tiene sus dos ojos protegidos por unos lentes amarillos y entre ellos un lente más todos los vampiros le dan la bienvenida, uno cuya apariencia es completamente la de un esqueleto le dice que tenga cuidado, que está débil. Drácula insistía en que no importaba. En la orden en Transilvania donde entrevistaban al vampiro preguntan sobre cómo es posible revivir a Drácula si fue asesinado por un hombre lobo. Ahí la explicación del vampiro, Drácula no puede morir para siempre, Drácula es inmune a casi todo lo que es mortal para los vampiros excepto el veneno de hombre lobo que puede matarlo, pero el recibir sangre lo devolvería de nuevo. Entonces la orden llama a su hombre lobo que en vida también fue un conde a que se enfrenté a Drácula, pero oyen la noticia de que el mismo a quien llama fue capturado y encerrado en una jaula de plata antilunar, lo cual hace que aunque sea luna lleva tenga forma humana. El conde hombre lobo fue derrotado por un vampiro, pero este vampiro era distinto, no tendría forma humana, estaría hecho de plata donde si acaso algo parecía ser humano sería su boca y sus ojos, con dos pinchos en sus amoplatos y otros dos en su cabeza asemejándose a las orejas de los murciélagos, parecería como si tres grandes imanes controlaran sus movimientos. Tras su captura del conde hombre lobo durante el ataque a la orden, Drácula reunió a los que en sus palabras metafóricas son sus hijos de las tinieblas a atacar para vengar su muerte, esta vez el mismo vampiro de plata interrumpió para decirle que estaba débil. Respetuosamente diciendo antes, perdona mi señor. Drácula dijo que por eso, su hijo será quien lidera el ataque un elfo había sido enviado por la orden a liberar al conde hombre lobo, pero cuando quiso transportarse fue atrapado por el poder de plata antilunar del hombre tiburón de plata antilunar, quien sin que nadie lo supiera puede atrapar a seres que se teletransportan en un rango limitado dentro de un pequeño compartimiento dentro de su ser. Aunque su apariencia cambió, al abrir su caja en vez de lengua tendría una cabeza humana hecha de plata antilunar que se mueve y su mano de arma tomó forma de mano como su mano de una mecha a forma de fuego el conde hombre lobo no podría enfrentarlo con solo tocarlo sus rasgos de lobo cambian a aspecto humano y pero de repente el tiburón de plata antilunar sería impactado por algo, inmediatamente otro hombre lobo llega, el conde hombre lobo pregunta qué es a lo que el hombre lobo dice que han venido a salvarlo, el vampiro eric verdad fue quien empujó al tiburón, lo primero que dijo el conde hombre lobo fue qué es eso? a lo que el vampiro le responde que un vampiro, da su mano en señal de amistad el conde hombre lobo duda, pero le regresa el saludo el vampiro bendito le dice cuando se dan un choque de mano, mirando el conde hombre lobo que su mano se vuelve humana por sus garras de plata antilunar, libera al elfo del interior del tiburón de plata, con lo que ya pudieron teletransportarse de regreso a las instalaciones de la orden. Al decirle todo lo que sabía el vampiro concluyen que Drácula estará débil y acompañado de su hijo. El vampiro al perder la conexión con Drácula ya no puede saber lo que otros vampiros saben. Los vampiros tienen una especie de mente colmena donde la principal es el vampiro que los mordió, Drácula o alguno de sus hijos, pero el tratamiento hacia el vampiro lo quitó de la misma. Hay algo que no pudieron quitarle a Drácula porque solo el que los mata podría tomarlo, los lentes de Drácula, son de oro pero tienen una maldición sobrepuesta. El poseer uno de esos lentes te vuelve un vampiro alfa, capaz de tomar una de murciélago gigante y control sobre otros vampiros... Cada lente tiene un poder en especial, uno puede convertir la materia en plata antilunar, otro en madera, otro lanza plasma a presión, se sabe que había otros dos en manos de los otros hijos de Drácula. Para vencer a Drácula, pensaron en un antiguo objeto relacionado con la prisión interuniversal donde estaba Drácula el reloj ANR que lo confiscaron a los nazis, cuando se lo oprime abre un portal al limbo, un plano existencial donde todo el tiempo ocurre simultáneamente, se puede usar para aparecer en microsegundos en otra ubicación, pero no es útil para la mayoría de los seres porque una cosa es entrar, nadie ha podido salir una vez que se cierra y apenas se abre, su reloj gemelo se acerca a traerlo. Pero para el vampiro con gran velocidad no sería ningún dificultad y hablando de reloj este es otra de sus opciones envía una descarga electromagnética a la luna forzando a la tierra a girar 180 grados de golpe debería algo así destruir la tierra pero este objeto de alguna manera que seguro es mágica se las arregla para hacer el día noche de golpe sin destruir la tierra en el camino no deberían confiar en el vampiro pero acaba de hacer cosas que un vampiro jamás haría el mismo Conde hombre lobo cuestiona porque les da eso a alguien que hace unos días era parte del ejército de drácula a lo que el monje respondió que si los traiciona lo mate el conde hombre lobo tenía un plan con el que convertir el sol en luna pero rápidamente el vampiro le dice que tiene un mejor plan se hacer a drácula le clava una estaca convierte la noche en lucia y lo mata el conde hombre lobo mordiéndole el cuello gustándole el plan entonces anocheció y el vampiro puso en práctica su idea oprimió el reloj nazi se abrió un portal limbo puso a la velocidad vampírica el reloj en su bolsillo entró en el portal al entrar vio el otro reloj y le oprimió el botón abriendo otro portal, dejó el reloj que tenía en el limbo y con el otro reloj salió del portal, al hacerlo tan rápido le fue posible que los dos relojes no tengan contacto. Los vampiros iban de camino hacia la facción cuando Drácula es arañado por un murciélago, confundido porque estaba pasando hasta que el murciélago morado, que era la forma vampírica del vampiro bendito choca contra la versión murciélago de Drácula, Drácula ve que esto podría ser una trampa. Draculia está sorprendido de que el vampiro sea más rápido que el que es rango alza el vampiro de plata toma forma de murciélago para meterse a la pelea. El Draculia le pregunta cómo puede hacerle esto a su amo, a lo que el vampiro bendito diría que él no tiene amo con su velocidad Drácula logra agarrarlo diciéndole que pronto lo tendrá preparándose para morderlo el vampiro grita dándole la señal al conde hombre lobo el conde hombre lobo salta mientras el vampiro agarra las manos de Drácula para evitar que se mueva permitiendo que un hombre lastima de gravedad a Drácula el virtus de la maldición del hombre lobo y el virus del vampirismo no se llevan bien por eso es uno de los métodos menos comunes pero más efectivos para matar vampiros el vampiro bendito se percatra de la presencia del vampiro de plata y va a impedir que ayude a drácula sus garras de plata antilunar dejan rayas en la plata del vampiro plateado sin embargo no puede perder mucho tiempo es ahora o nunca drácula no estaba muerto todavía preparándose para decir un monólogo el vampiro oprime el reloj volviendo la noche día y quemando a drácula y varios vampiros que no lograron escapar Drácula avanzó a escapar diciendo que vengara a su padre mientras se quemaba drácula nombra a dráculia el rango de alfa los lentes de contacto de drácula se dividen en tres agarrados por el conde hombre lobo Solo uno de los lentes llega a Drácula, quien procede a probarlos viendo que convierte una mesa en plata alegrándose de tener el lente que le protegerá de los hombre lobo proclamándose como el nuevo dueño de la aquelar el vampiro bendito aprovecha su poder para evitar que Drácula vuelva convirtiéndolo en piedra el conde hombre lobo le explica al ellos matar a Drácula tienen derecho a quedarse con uno de sus lentes el vampiro se quedaría con su lente de plasma mientras que el conde hombre lobo con su lente de madera prometiendo el conde hombre lobo que mataría a Drácula Aparece el elfo diciendo que han recuperado el sello donde estaba Drácula, este sello abre la puerta a otro universo, un universo lleno de zombies, donde volver a colocar el cadáver de Drácula y sellar la puerta ambos se colocan su lente el vampiro bendito dice que tal vez se sientan más cómodos ocultando sus serpientes y cambiándose su ropa a una muy similar a una similar a la de los cucuruchos con capucha morada donde se puede ser tal vez cabello verde dándole la bienvenida a la orden el conde hombre lobo. El vampiro bendito volumen 1 número 3 o que el vampiro bendito tuvo mucho malos momentos con el hombre lobo sir claramente su velocidad era suficiente para esquivar cualquier ataque serio donde sir consciente de esto último no se contenía en los encuentros su superior les reclamó por esas peleas deberían colaborar no pelearse procede a darles un monólogo de cómo son una orden que para el resto del mundo no existe pero desgraciadamente ya no son tan secreta tienen como regla nunca revelar que la orden existe no enamorarse, por esto mismo los agentes masculinos y femeninos trabajan en distintas zonas y nunca coinciden en misiones. El encargado de las misiones a nivel local es un tal Carl el cual al reconocer al vampiro bendito como un miembro de la orden le entrega su insignia. La insignia tiene el símbolo de una cruz cristiana. El primer botón tira una cantidad de ácido guardada internamente, el segundo botón libera agua bendita, el tercero, una luz ultravioleta que dañe a los vampiros en un pequeño rango y el cuarto botón que requiere de energía y recarga captura un objetivo a la vez a donde los envía. Pregunto el vampiro bendito. A la dimensión del tiempo donde tú con tu reloj tienes acceso le respondería Carl Drácula había reclutado para sus filas distintos monstruos diría Carl. Los mostraría en diapositivas con un proyector ya conocen a Drácula, hijo de Drácula ahora alfa de la que la re. Drácula tiene ogros, con una afición por la destrucción octubilón de plata, también llamado Platinum, es un ser humanoide hecho de plata antilunar, cazador, combina sus capacidades de estar hecho de plata antilunar con una habilidad propia de absorber la energía y convertirla en plata antilunar. Está dentro de un traje de forma similar a un tiburón, de ahí su apodo. Ese traje tiene la capacidad de atrapar seres que se teletransportan como los elfos. Es manco, perdió su mano y usa un lanzallamas en su lugar el vampiro esquelético tiene su nombre huesos, se puede ver que en su forma humanoide es un esqueleto sin ojos visibles con la boca negra con los colmillos notables y tiene el cáneo con dos partes pequeñas quebradas que simulan ser alas de murciélago. su forma de vampiro es un esqueleto de vampiro. Es radioactivo el vampiro de madera se llama Klein C, y pese a ser de madera es eléctrico, es como tocar un cadáver electrocutado, su forma humana parece un hombre calvo y flaco. El vampiro de plata se conoce como Metaluz y Carl confirma que es tan pesado, no es plata al 100%, en gran parte plomo, sus movimiento en forma humana los logra con tres electroimanes, en forma vampírica ni siquiera se mueve, lo mueve un electroimán. Después les presenta a algunos agentes como les gusta que se les refiera a miembros de la orden, el conde Omnre Lobo, a el mismo Carl, a Sebastián, quienes los demás se refieren como Sir. Los últimos análisis de Swadn lo clasificaron como hombre mitad lobo, un cuarto licántropo, el elfo se llama Doudiri, también está Gabriel Van Cardis apareció en las puertas de la orden un día sin memoria y sabían que había sido enviado a ayudarlos, fue por un breve tiempo hombre lobo y mató a Drácula, es gracia el que ahora la orden tiene monstruos en sus filas extra sus monstruos está el monstruo de Frankenstein la criatura creada del cadáver de ocho humanos, encontrado en el polo norte, tiene electroquinesis. el primer monstruo. En unirse monjar es una momia egipcia antigua indestructible en el pasado fue un faraón no recuerda su pasado lo cual es comprensible considerado el tiempo esa momia fue quien capturó al vampiro bendito cuando todavía era un esclavo de drácula es de muy alto rango tienen a un agente fantasma llamado gosper hay más agentes que debe conocer los agentes tienen un código para reconocerse también el agente 9 que los acompañaba tocia recurrentemente. Sus ojos se ven cansados van en equipos de dos o tres personas, Frank, Monjos y Gosper forman el equipo muerte vida, normalmente va a misiones de combate no normales esta orden no trata de matar humanos, aunque cada misión sea una misión suicida el agente, quien ya es anciano es parte del grupo alfa con el elfo Doudi y el hombre lobo Sir, pese a que Sir le gusta trabajar solo el vampiro bendito es su forma humanoide diría que no es el único varios grupos lo forman los propios agentes y el vampiro bendito necesita uno el mismo preguntaría yo. ¿En un equipo? No gracias, prefiero hacerlo solo. Pero ya estaba asignado, su equipo será el conde Hombre Lobo, con quien ya había trabajado y le presentan el lugar donde se entrenara el vampiro bendito practicaría su velocidad descubrirían que además de convertirse en su forma de murciélago donde tiene una velocidad de vampiro sus alas son afiladas como para cortar acero a cero la velocidad a la que se dirige también tiene otra forma una en donde las cuatro serpientes de su cabeza se combinan y su cuerpo devuelve también una serpiente en su forma de serpiente también tiene la velocidad del vampiro no puede voltar la desventaja es una serpiente verde larga con colmillos otras habilidades es que durante su super velocidad también aumenta su percepción, como si el tiempo estuviera detenido. El lente de contacto que dispara plata todavía funciona en su forma de vampiro y en su forma de serpiente mientras tenga puesto el lente no puede usar su mirada petrificadora, debe quitárselo para usarla. La mirada petrificadora también puede volver ser convertidos en piedra a ser seres vivos, como lo hizo con un ratón. Como vampiro, su mirada puede hipnotizar. El equipaje convencional del Vampiro Bendito es su placa de la orden, una llave y su reloj dimensional. Un 11 de enero de 2009 se registró el mejor control de los poderes del Vampiro Bendito hasta la fecha. De pronto se teletransportó el elfo y diría que el tiburón de plata estaba cerca el Vampiro Bendito aprovechando su velocidad diría el ataque fue a las 6-15. ojo, de tiburón con su mano lanzallamas, quemaba a los miembros de la orden, y con su mano mazo de plata antilunar lograba absorber la energía que absorbía y podía expulsarla desde su antena. Entonces se percató que el vampiro estaba, creó una estaca de plata antilar con su energía acumulada, y lanza una estaca hacia el conde hombre lobo. El conde hombre lobo ve que esta clavada la está en la posición de su corazón tiburón de plata se retira el vampiro bendito volumen 1 número 4 sin embargo contra todo pronóstico el conde hombre lobo se saca la estaca y no tiene sangre como lo ha hecho le pregunta el vampiro bendito el conde hombre lobo le dice que tiene un seguro dentro de las arterias de su corazón están una especie de tuberías con un agujero interdimensional los cuales conectan con su corazón que se encuentra en otra parte es un seguro sin riesgo entonces se retiran, el vampiro para ahorrar tiempo abre su reloj, el cual como su poder abre un agujero interdimensional, entra, dentro del espacio blanco y celeste al que llaman el limbo en la orden se abre un agujero interdimensional del que sale el vampiro bendito en forma de murciélago y al instante para a forma humanoide topándose con el monstruos de frankenstein keller pregunta por su compañero respondiéndole el vampiro que ya vendrá cuando se encuentra a solos comenta que su nueva vida es genial mientras que el vampiro de metal se comunica con telepatía con draculia confirmándole que los otros dos lentes de contacto los tienen el conde hombre lobo y el vampiro traidor aquí es donde vuelve a comentar lo letal que es el virus del hombre hombre lobo para el vampiro. El vampiro de metal se reserva el comentario de que los vampiros, campaneses, licántropos y hombres lobo vienen de una especie en común Draculia, quien es ahora la mente principal de la mente colmena, le dice que tenga cuidado con lo que dice o nunca saldrá de ese cuerpo de plata, acertnándose el vampiro esquelético en forma de murciélago, preguntándole por qué cuestionando de nuevo al amo diciéndole el vampiro metálico que se calle, el al menos conserva sus labios el vampiro esquelético menciona que él no siente dolor. Viéndose más a detalle que en su forma humanoide tiene el corazón y el sistema nervioso expuesto. Llegando el vampuro de madera para decirle que eso no le impide tener la debilidad de un vampiro llamándole el vampiro esquelético marioneta Draculia pregunta dónde está el corazón del conde hombre lobo acercándose una estatua muy similar a él y diciéndole que tal vez lo sepa de la estatua sale luz primero apreciándose una isla con forma de cabeza de reptil gigante con un archipiélago con forma de L preguntando Draculia si eso es vista aún la imagen cambia el triángulo de las bermudas aunque Draculia pensaría que estará ocultado en un lugar que ningún vampiro normal podría sobrevivir enviando a los tres vampiros mutantes a una misión donde ni siquiera tiene garantía de encontrar lo que quiere la siguiente escena nos pone en una cueva que aparente ser una boca con colmillos donde entra un pequeño barco que señala su forma. El vampiro metálico sube hasta arriba viendo las estalactitas la puerta de la cueva se cierra como si de verdad fuera una boca, haciendo que del agua que cae en la cueva haga subir el nivel. Viendo que han llegado al parecer a una isla saliendo el tiburón de plata del barco, alegrándose de que llegaron caminaron un rato por la isla hasta ver una puerta hecha de plata antilunar, pero con lo que parece ser un raguño diversas estacas de madera el cadáver de algo acribillado con estacas aguas de ajo bañando un cobre, abren el cofre una sorpresa para tiburón de plata que abre su cabeza mecánica para mostrar su cara, es una caja hecha de carbonatán y un diamante. Horas después se puede ver a un ogro tratando de abrir la caja que trajeron al abrir la caja, internamente hay un corazón no N palpitando, pero sus arterias están pegadas a metal este metal es plata antilunar, deduciendo que estos sellos conectan la sangre palpitada con el cuerpo por alguna especie de portal averiguando entonces Draculia que el hecho de tener plata antilunar en el cuerpo hace que el conde hombre lobo se mantenga cuerdo el vampiro de metal exigiendo que lo mate ahora. Draculia responde que debe matarlo cuando esté cerca de él para quedarse con el lente de contacto volviendo a la orden. El vampiro bendito se revisa el cuerpo, notando que en su forma humana en su espalda hay dos alas de murciélago cuando de pronto, ve a un vampiro en su forma de murciélago, viendo a atarcarlo. Al atrapadar al vampiro e interrogarle, se entera que el conde hombre lobo está siendo cazado, con lo cual mata al vampiro y va a buscar a quien se supone sea su compañero, pero está muerto y se llevaron su lente de contacto. El vampiro bendito volumen 1 número 6. Sintiéndose culpable porque tenía que cuidar a su compañero y lo había dejado. Toma forma de murciélago y va a toda velocidad. Abre el portal con su reloj, entra en la dimensión, abre el portal desde la dimensión hacia el punto donde quiere ir y con su velocidad, entra al plano terrenal y haga el reloj mundano y cierra el portal antes que los dos relojes se encuentren de este modo aparece frente al castillo de Drácula, donde ingresa con su forma de serpiente, viendo a Draculia en su forma humanoide con dos alas de muriciélago gigante llevando el vampiro, viendo a Draculia cara a cara. Punto. Draculia enrolla su ala y la usa como una jabalina pegada a su cuerpo atravesando el hombro y homóplato izquierdo del vampiro bendito, haciéndolo sangrar. Y con su otra ala iba a tomar el lente de contacto, pero este termina por atravesar todo su ojo. Recibiendo entonces un rasguño de las garas de plata antilunar del vampiro bendito sintiendo que le quitó el lente de contacto de madera colocándoselo en vampiro bendito entonces sus alas pequeñas de la espalda se harían enormes alas de murielagos color morado semitransparente con una especie de protección en el pecho ambos draculia y el vampiro bendito gritaron en frecuencias que llamarían a distintas razas el vampiro bendito aparentemente llamó a sir con hiperfrecuencias el cual estaba en su forma loba pero pasa a su forma licantropa Pasando de un lobo humanoide de pelaje café a un lobo gigante de cuatro brazos y gran musculatura. Agarrando con una mano de Draculia y el vampiro bendito pero no es momento para eso tiburón de plata ha llegado a enfrentarlo y solo unos toques lo han hecho volver parcialmente a forma humana mostrando que en la boca de su traje tiene lanzallamas mientras que en otro aquel arre un muriciélago despierta algrándose de haber recibido un llamado mencionando que al fin su su hermano ha pedido ayuda a dracul jr tomando forma de muriciela con sus filas de vampiros al vuelo claramente en el castillo draculia se sorprende por su velocidad la del vampiro bendito equivalente a la de un vampiro alfa. el vampiro bendito sabía que no era un alza pero que el lugar donde estaban no habría sombra preparado para usar el reloj que cambia la hora oprime el reloj, enviando un rayo a la luna y convirtiendo el día en la noche pero todos huyen, viendo el ejército de vampiros que se acercaba huyendo y al mismo Draculia huyendo también también ve a Sir en forma humana, tiburón de plata lanza una energía para encerrarlo en una prisión de plata antilunar pero no peleaba se puso a huir el vampiro le pidió, medio arrepentido ayuda a Sir revisando que en la pelea el reloj de alteración de tiempo se rompió, con todo, ahora con sus dos lentes de contacto destruye el castillo de Draculia. Destruido el castillo de Draculia. Deben poner la hora donde estaba, al parece el reloj tiene una última carga, dejando una completa oscuridad entonces de la oscuridad se escuchó una voz que decía gracias que... Dijeron el vampiro bendito y Isir ahora en forma de lobo de nuevo con la luna no llena entonces aparece un campanes, para quienes no lo sepan, un campanes es un monstruo inmortal similar a un vampiro, débil a la luz del sol, pero a diferencia de los vampiros, sus garas son retráctiles se convierten en ratas y detienen el tiempo a voluntad. El campanes con su mano destruye el reloj, para evitar que haga el día de nuevo y raguña al vampiro bendito pronto se ve que es un gran grupo de campaneses. Preguntando otro no tengo idea respondería un tercero comentando que parece una especie de hibirdo entre gorgona y vampiro, aunque tiene aspectos de criaturas que no identifica aún así, quien parece ser el líder de los campaneses dice que su velocidad es demasiado rápida para un vampiro, un peligro potencial, aunque con esos dos lentes de contacto no lo hacen una amenaza para un campanes atravesándole el corazón con su puño viendo el castillo de Draculia y por tanto sus secretos destruidos. Se marchan, regresando el tiempo a activarse de nuevo teniendo esta vez una estaca grande fosforescente atravesando al vampiro bendito desde la espalda baja hasta el otro ojo notablemente viéndosele en la voz.